Ya habíamos anunciado, vamos a hablar junto al canciller del Estado, Digo Pare, que nos acompaña hoy en los estudios y de verdad queremos eh, entender cómo nosotros como bolivianos empezamos a tomar eh, este resultado del fallo de la Corte Internacional y también las repercusiones que se han ido generando, eh, no solo aquí en Bolivia, sino sobre todo en Chile. Canciller, es un gusto que nos acompañe, bienvenido. Buenas noches. Gabriela, muy buenas noches, un gusto acompañarla. Acá en el programa y pues eh, un gusto compartir con los televidentes de Avia A la TV eh, los temas relacionados a nuestra demanda marítima. ¿Cómo entendemos? Y quiero empezar con eso. Eh, hemos escuchado eh, lo que se ha mencionado, canciller. El presidente ha hecho un resumen, se va a presentar y se ha visto este, este tema de las contradicciones en el mismo fallo de la Corte Internacional y a partir de ello llevar eh, elevar una carta precisamente sobre ello. Esto ha sido eh, observado por algunos sectores. El Estado, ¿cómo está manejando este tema, canciller? Un primer elemento que se debe dejar muy en claro es que Bolivia... ...respeta el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. ...algunos medios de comunicación y algunos periodistas... ...intentaron un poco distorsionar alguna declaración... ...que yo realicé durante el día de ayer... ...y eh, pues se decía que nosotros no teníamos por qué cumplir el fallo... ...en realidad lo que nosotros habíamos planteado... ...de manera muy clara y precisa es que... ...producto como resultado del fallo... ...es que Bolivia no tiene una obligación jurídica... ...que eh, cumplir, porque Bolivia fue el país demandante y lo que se estaba pidiendo es que Chile tenga una obligación para negociar con Bolivia. Lamentablemente el resultado no ha sido el que esperábamos. En ese marco nosotros respetamos plenamente la decisión que ha tomado la Corte Internacional de Justicia de la Haya, aunque no compartimos el resultado porque nosotros acudimos a una Corte Internacional de Justicia, la corte más importante creada por la humanidad, para que pueda hacer justicia. Lamentablemente no hemos encontrado aquella justicia que nosotros esperábamos. En ese marco es que... Eh, en los próximos días se enviará una nota a la misma corte, a la presidencia de la corte, para hacer conocer nuestras observaciones y nuestra uh, eh, nuestra sorpresa justamente porque no hemos encontrado justicia en la corte que ha sido creada para este fin. hecho? Eh... Precisamente eso se trataba de entender de acuerdo a lo que usted señalaba y quiero puntualizarlo. Eh, la, el Estado boliviano respeta el fallo de la Corte Internacional, pero eso no significa, y ahí estaba eh, lo que usted mencionaba, ¿no? que se vaya a cumplir o no se vaya a cumplir. ¿Qué hace el Estado de aquí para adelante? Aparte de, de esto que nos mencionaba la carta, ¿no? Eh, también se van a tomar diferentes estrategias. Bolivia desde eh, hace 139 años ha venido desarrollando diferentes estrategias para poder avanzar en el tema marítimo. Eh, en el año 1920 se presentó una demanda en la Liga de las Naciones, en el año 1979 se presentó una resolución en la Organización de los Estados Americanos y pues, eh, eh, también se presentó hace cinco años la demanda marítima eh, creyendo que este era un paso importante que podíamos dar hacia adelante. Hemos dado un paso, un paso que no ha tenido el resultado esperado y ahora pues nos toca evaluar los otros caminos. Hay otras vías, hay otros mecanismos que tenemos que trabajar y los estamos evaluando y parte de ello también es ya aquello que el mismo presidente lo ha instruido, es hacer un estudio profundo en lo que, eh, por ejemplo, lo que han sido los efectos en la economía del país. Es decir, desde 1879 a la fecha cuánto ha afectado eh, el enclaustramiento marítimo, el enclaustramiento a Bolivia en su desarrollo, cuánto ha afectado en la economía boliviana. Creo que este es un dato muy importante, es una información que no solamente es útil para los bolivianos, sino es una información que nos permite además so, eh, nos, nos permite eh, socializar con otros países de los efectos a causa del enclaustramiento marítimo y de la invasión eh, por parte de Chile en 1879. Buscar alternativas, también se decía eso. De hecho, hoy hemos escuchado hoy algunas declaraciones, inversiones, Puerto Busch, y Hilo, el tren bioceánico. Sin duda que el tren bioceánico será una gran oportunidad para el país, una oportunidad en que el Atlántico y el, el Pacífico se van a unir. Eh, también el fortalecimiento de Hilo es parte de, de esta estrategia y también eh, la hidrovía Paraná-Paraguay es una de las opciones muy importantes que le da la posibilidad a Bolivia a conectarse, tanto primero con el Pacífico por, por, por parte de Hilo y con la hidrovía con el Atlántico. Creo que son dos opciones muy importantes que hacen que el comercio hacia el exterior y el comercio que entra hacia Bolivia pueda tener también una uh, dinámica mucho más fluida. Y creo que estas dos vías, estas dos oportunidades, tenemos que aprovechar, tenemos que fortalecerlos y es, eh, es, es una oportunidad que se le presenta al país. ¿Eso pues ya se está trabajando? ¿Se empezó a trabajar recién? ¿sí? ¿Ya se lo venía planteando, trabajando? Eh, canciller, Porque, mire, después de, de conocer el, el fallo el resultado, eh, muchas han sido las voces de decir ya busquemos, demos, eh, aceleremos también, eh, veamos otras opciones que permitan al, al país no, no verse tan perjudicado en su condición de mediterraneidad. El tema del tren bioceánico es un tema que ya se ha venido estructurando desde hace algunos años atrás. El tema también de Puerto Buche, la hidrovía, es un tema que se vino ya eh, impulsando. Sin embargo, creemos que este es el momento para darle mayor fortaleza, para invertir más en estas eh, oportunidades, sin que necesariamente ello signifique abandonar las otras opciones. ¿no? Eh, la Corte, en su último párrafo, justamente de manera muy precisa, establece y hace una invocación a las partes, hace una invocación principalmente eh, a Chile, que, que, que es el país que en realidad nos dejó sin litoral, Hace una invocación para que continúe el diálogo y continúen los intercambios para poder resolver el enclaustramiento marítimo de Bolivia. Es decir, esta invocación de la Corte es un eh, elemento muy importante que nos permite continuar avanzando en los mecanismos de diálogo ya instalados hace mucho tiempo y en los nuevos que se pueden instalar a futuro. Canciller, mire, creo que el tema ha sido politizando también. ¿Y a qué me refiero? Hemos... Eh... Visto, voy a empezar con la posición chilena, empezar a abordar eh, los temas que estén relacionados, por ejemplo, a, a la situación de, de las elecciones presidenciales, escuchar decir al presidente de Chile Piñera y otras autoridades, eh, vamos a hablar con un presidente electo que quiera dialogar eh, en otras condiciones eh, y, y empezar a, a mezclar esos temas, ¿Cómo se puede establecer o cómo están viendo ustedes este tema de, de un diálogo en adelante? Pero, ¿en qué circunstancias y con esta situación? Eh, nosotros lamentamos el nivel de politización, primero a nivel interno al que ha llegado eh, este tema. Y, y pues hay una extraña coincidencia entre ciertos sectores políticos del país con eh, esta estrategia justamente eh, chilena de poder atacar al presidente Morales, de poter, poder atacar además eh, el liderazgo del presidente. Pero eh, lo que eh, nosotros sí rechazamos con contundencia y con toda la firmeza es que eh, no vamos a aceptar que un país extranjero pueda venir a decirnos con quién quiere dialogar y con quién no quiere dialogar. Bolivia es un país que goza de plena soberanía, Bolivia es un país que eh, decide sobre sus asuntos internos y por lo tanto nosotros no aceptamos que un país extranjero ve, venga a decirnos qué es lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Eh, ¿quién, eh, ¿Quién debe dirigir al país o quién debe ser el presidente con, con quien deben dialogar en los otros países? Lo deciden los bolivianos. Los bolivianos son los indicados para tomar la decisión y para decir quién es eh, su presidente, para decir quién va a dirigir al país y quién representa al país. Por lo tanto, nosotros rechazamos estas eh, aseveraciones eh, totalmente injerencistas y nos parece una actitud eh, que no coincide con el derecho internacional, que no coincide con eh, el respeto a la soberanía que tienen los estados y pues lo que Chile está intentando hacer es justamente intervenir en los asuntos internos de Bolivia y eso es inaceptable para nosotros. ¿Qué pasa con eh, la politización de este tema también aquí adentro? Eh, me refiero en Bolivia, canciller, e incluso decir, vamos a convocar a la primera autoridad del país, al presidente, a que nos rinda cuentas de este fracaso, así lo han señalado. Eh, pues hay sectores eh, políticos en el país que ahora intentan eh, aprovechar de este momento. Uh -huh. Sin embargo, eh, queda muy, muy evidente que la demanda marítima no es del gobierno, no es del de presidente, sino la demanda marítima es de todos los bolivianos y las bolivianas. Todos los bolivianos estamos plenamente identificados con la demanda marítima y es en ese marco que eh, cuando hace cinco años se decidió, se decidió eh, presentar la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, fue una decisión colectiva, fue una decisión tomada eh, con la participación de muchos actores políticos, sociales y, y en eso nosotros queremos valorar que eh, eh, los expresidentes, los excancilleres que acompañaron en su momento actualmente también están eh, eh, pues, eh, expresándose en, en los términos que ellos eh, creen pertinente y también asumen que eh, no se ha logrado el resultado pero que eh, todos habíamos coincidido que este fue el mejor mecanismo para poder avanzar en el, en el tema marítimo de Bolivia. Lo que queríamos es dar un paso más adelante en el tema marítimo, queríamos sumar a la Corte Internacional de Justicia de la Haya, pero no se logró ese resultado eh, esperado. Y eh, este es un tema que ha involucrado a muchos actores políticos, a muchos actores sociales, y por lo tanto no se puede intentar ahora eh, politizar eh, y se intenta utilizar solamente para afectar al gobierno, para afectar a un sector de, en el país. Canciller, quiero aprovechar estos minutos y hacer referencia a lo siguiente. Conocer su opinión sobre la situación. Eh, Mar para los Pueblos se ha mencionado, se ha usado el hashtag, precisamente por una situación muy particular. Mire, hemos enviado equipos de prensa, hemos estado eh, precisamente en la costa y allí hay una situación los pesqueros, y, y quienes viven de esto, se quejan porque, por ejemplo, 19 empresas privadas son las que se encargan de, de tener toda la actividad pesquera, perjudicando a muchas de las familias. Es de ahí que se venía también un apoyo de los mapuches y otros sectores. Y este otro mensaje que te dicen, esto está privatizado y pertenece simplemente a siete familias y no es tampoco de Chile. ...del pueblo chileno, a eso me refiero. qué opinión le merece? Definitivamente hay, hay dificultades. Eh, no todo el pueblo chileno goza plenamente de los beneficios de la costa marítima que, que Chile tiene. Eh, y segundo, pues eh, Chile ha hecho bastante énfasis que el Tratado de 1904 ha resuelto todos los temas. La Corte ha dejado de manera clara que el Tratado de 1904 no ha resuelto el tema... ...que hay un tema pendiente en este momento entre Chile y Bolivia. Pero al margen de ello, si sí, evaluamos el Tratado de 1904... ...específicamente en lo referido al tema del libre tránsito. Nosotros tenemos serias dificultades. Eh, ahora mismo tenemos un, un, un grupo importante de camiones parados en, en el puerto de Arica. Eh, pues eh, El puerto de Arica ha sido privatizado. El puerto de Arica ha sido transferida al, al sector privado y la responsabilidad que el Estado chileno había asumido como Estado en el Tratado de 1904 ha sido transferido al sector privado, y por lo tanto ahora lo que se hace eh, es lucrar con la carga boliviana, se lucra con el comercio boliviano, y pues eh, es una muestra de que... Eh, Efectivamente, eh, las costas marítimas no están siendo de beneficio de todos los pueblos y que el Tratado de 1904 no ha resuelto los problemas que Chile dice haber, que, que, se, que se hubieran resuelto. Eh, durante estos días, el día de ayer, nosotros hemos recibido llamadas de diputados chilenos, hemos recibido llamadas de eh, los pueblos indígenas, del pueblo mapuche de Chile, y pues expresándonos su apoyo, que ellos sí creen que el mar es de los pueblos, ellos están plenamente convencidos que Bolivia tiene el derecho de poder acceder al Pacífico. Quiero agradecerle, Canciller, por habernos acompañado. Es importante conocer la posición como Estado boliviano. Permítame hacer simplemente un comentario. Hemos visto, y esto se ha viralizado, eh, la presión y, que ha tenido con la prensa chilena, por ejemplo, a llegar. Y, y bueno, que. ¿Qué opinión le Creo que eh, cada espacio y cada tarea, cada rol que uno cumple en la sociedad tiene, eh, tiene sus límites. Y lo que sucedió es el día que yo arribaba de, uh -huh. de, de, de la Haya, lo que sucedió es que había un grupo de periodistas que, a quienes les, les explicamos que a la una se haría una conferencia de, de prensa por parte del presidente y que después haríamos otros pronunciamientos. Comprendió bastante, de manera muy aceptable el mensaje. Sin embargo, hubo un periodista, entiendo que es un periodista chileno, Estamos que, en que ingresé, cuando ingresé al vehículo se abalanzó detrás de mi persona y, y bloqueó toda la puerta y que quería que yo haga alguna declaración bajo presión y obviamente que no, no lo iba a hacer. ¿no? Y ahí tuvo algún percance con algunos con algunos colegas que estaban en la puerta que intentaban retirarlo el mismo del, viceministro también. con el mismo viceministro que le pidió que se retirara de la puerta porque el vehículo tenía que partir sin embargo él eh, estaba un poco más eh, encima del asiento del, eh, en el cual estuve yo para poder intentar eh, sacar alguna, algún pronunciamiento pero creo que, eh, que ello no ayuda a, a poder hacer un trabajo como tiene que ser un trabajo responsable por parte de la prensa eh, Quería Vamos a conocer su posición, porque más allá de eso y de lo que estamos viendo en imágenes, y lo hemos ido mostrando por las mismas redes sociales, luego el titular era victimizarse, ¿no? cuando No es lo que había ocurrido. Eh, canciller, ha sido un gusto, siempre bienvenido. Muchas gracias. Gabriela, muchas gracias. Eh, pues eh, decirle a nuestro pueblo que nuestra unidad debe mantenerse y que nuestro pueblo oh, pues, encontrará pronto se reencontrará con el Pacífico eh, hemos agotado un paso, pero todavía hay muchos caminos que nos pueden llevar hacia nuestro reencuentro con el Océano Pacífico. Muchas gracias, consejera, por habernos acompañado. Muchas gracias, un gusto. Vamos a una pausa. En retornamos.